Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela. Lo veo con lágrimas, emocionado. Bienvenido, bienvenido. Fue muy difícil para la decisión. Fue muy difícil para la decisión. Presidente bien. Cuando escuchan estas voces de los compañeros, ¿qué piensan? Muchas gracias, muy amable. Recordemos a los miles de niños que están esperando esa ayuda. Vamos a tratar de hacer la cadena y seguir desplegando. Vamos a hacerle caso también a nuestros compañeros. Cuidado. Presidente, nuestro comandante de Pez, Juan Guaidó. Ahora, ¿qué está pasando? El gobierno quiere masacrar al pueblo. El gobierno quiere masacrar al pueblo. La orden es masacrar al pueblo. Sacaron los colectivos y sacaron los puertos de la calle, que hará el al pueblo. ¿Cómo saben que sacaron a los... ¿Cómo saben que sacaron a los... ¿Cómo saben que sacaron a los presos? los militares? ¿Qué quieren los militares? Aquí vamos señores, nos están disparando, nos están disparando, mosca, Moca. vamos a grabar esta mierda y que pase lo que tenga que pasar. Frenaron los camiones, Maduro, coño, a tu madre. ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Herido en guerra, pero no nos importa porque vamos a entrar, la ayuda humanitaria va a entrar a Venezuela, hagan lo que hagan. Pase lo que pase, sí vamos a entrar porque es nuestro objetivo. Lo estamos haciendo por el pueblo que se está muriendo. Y si tenemos que dar nuestra propia vida, la vamos a dar. No tenemos miedo y la ayuda humanitaria entra. Sí o sí, ese es nuestro objetivo y vamos hacia adelante. Aquí en el puente Simón Bolívar nadie tiene miedo y le damos las gracias al pueblo colombo-venezolano que nos está apoyando. Vamos adelante, no tenemos miedo. Allá, tengo concha de esta, vea. Mira, mire, mire, esa que es una... la ¿Eso fue lo que ellos les votaron? Sí, sí, no, yo lo, que, eso, eso, no lo que no. Hasta allá. eso es una ya. Eso es pimienta. Aquí la chica. gandola que se hay una estoy la hay una gandola quemada, estoy bien hermano la la Guardia Nacional está quemando la, la gandola ayuda humanitaria. Que quede claro, señores. La, la Policía Nacional Bolivariana, que quede claro que esto es un crimen de lesa humanidad. Aquí se lo estoy poniendo. Activo aquí, aquí, se lo estoy mostrando. Miren cómo están rescatando lo que pueden. Miren cómo están rescatando lo que pueden. Miren. Aquí está la gente. ¿No están No salvados. Señores, no están disparando, no están disparando. No están disparando. No están disparando. No, no, no, no, no están disparando. No están disparando. No, bueno. Soy el mayor ejército. Hugo Enrique Parra Martínez, perteneciente a la promoción general de división, Fernando Rodríguez del Toro. Reconozco a nuestro presidente, ingeniero Guay Guaidó, y estaré en lucha con el pueblo venezolano en cada marcha, con el corazón de nuestra patria. Y la ayuda de Dios, que reine en nuestros corazones y que haya la paz, y vamos para adelante, para Venezuela, nuestro país, que nos la robaron. Dios la bendiga. Sí, sí. ¡Ordenes, mi comandante en jefe! Sí, sí, sí. ¡Buenos días, pueblo de Venezuela! Aquí les habla el teniente Sánchez Hermano Richard, acompañado de Santo Mayor Tercera Suárez, Santo Mayor Tercera Torres y Santo Primero Linares. Nosotros hoy desconocimos. Desconocemos al presidente Nicolás Maduro Moro y reconocemos a nuestro presidente interino, comandante en jefe, Juan Guaidó. Nosotros lo que hicimos hoy lo hicimos por nuestra familia, por el pueblo venezolano. Recibimos la garantía de nuestro presidente interino. El momento es ahora. No somos ningunos terroristas, como está mencionando el señor Freddy Bernal en estos momentos. Nuestros compañeros saben Nuestros compañeros de armas saben que no somos ninguno delincuente, no somos ninguno terroristas, y el momento es ahora, señores. Somo, somos padres de familia, hijos y ya, ya basta, ya basta de tanta incertidumbre y de tanta injusticia. ¡Masacrar al pueblo! ¡La orden es masacrar al pueblo! ¡Sacaron los colectivos! ¿Y sacaron los presos de la calle, hermano? ¿Qué, militares? Militares? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué, los los, ¿Qué quieren los militares? ¿Cómo saben que sacaron a los presos? ¿Qué quieren los militares, hermano? ¿Qué quieren los militares venezolanos? ¿Qué peguir, ya no les peguen. Eso no es es es que es el de ellos. Se Señores, estoy invitando la no violencia. ¿Lo puede repetir, por favor? Que no queremos violencia con nuestros hermanos venezolanos acá. Queremos que ellos mismos nos apoyen. Que nos apoyen a salir de esto. No queremos violencia ni golpearlos ni ¿Cuál es su llamado? ¿Por qué usted está exigiendo por que se unan y, solamente, y además dar un grito por la libertad lo que, que necesita? Queremos dar, queremos dar un giro a esto porque yo tengo mi familia Ajá, que yo, igualmente ellos tienen familia y pasan trabajo que ellos saben que así. ¿Cuánto ¿Cuánto es así mil pesos? pesos. El sueldo de ellos un mes son 10 mil pesos diez a mí mil que pesos. se gana uno en medio día bueno, esto es parte de las reacciones que se viven justamente en la frontera Colombo-Venezolana, en el Hola. puente Simón Bolívar, Luis barrieta caraota digital. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué día tan extraordinario el día de hoy? ¿Saben qué? Han fracasado nuevamente. Ayuda humanitaria, dale para allá. Que entró por decir mentira. En Colombia una galletica. No tiene una galletita. No quiere chance con nosotros. No puede con la revolución bolivariana y con la verdad del pueblo. chavista. tengo que decirlo rápidamente. Miren para ustedes, mi amor. Y el tiempo y la credibilidad se agota. Tic, tac, tic, tac. Eh, ustedes son una champeta sin espeluque. En Aunque no se botilla de super mal, vete a verlo, mi ya verás una luz, indestructible, indestructible. Suscríbete a Gus en tu mente y dale me gusta o no al video.